Resulta que llegamos y nuestro vuelo tenía una ligera demora de 10 horas. Estamos en el aeropuerto eh, internacional de Cancún y estamos en la zona de rentar coches. Pero ¿por qué estamos en la zona de rentar coches? Resulta que llegamos y nuestro vuelo tenía una ligera demora de 10 horas. Entonces, viendo opciones, lo que nos conviene en este caso es... Vamos a rentar un carro ajá, eh, por el día. Y así nos vamos a poder mover pues para salir del aeropuerto al menos. Nos dieron unos pases de comida para usar aquí adentro. Eso es lo que vamos a llegar a cenar. Pesos, este, de, de, con valor a 50 pesos para cada uno, pero bueno, vamos 50 a pesos. 150, ah, de 150 no pesos. Dije, 50 pesos ni siquiera. No, ni, ni para una hamburguesa, ni para las papas, me no va a alcanzar. Eh, bueno, pues cambio de planes, ya no podemos regresar al hotel. Ya nos contaron la para... intravenosa. Y ahora pues vamos a irnos ahí en el carro que rentamos. Ahorita sí, va a llegar. Ok, las opciones que teníamos ya era irnos en el. Ah, ya llegó. A ver, ahorita estamos el video. Continuando con nuestro video, este, ya nos van a llevar sí, por tengo más gente ya. por no, el ADO. Sí, bueno, gente, rentamos un ADO por finales. 650 pesos por un día. Y las opciones no, que va. teníamos era irnos en ADO. El ADO. Que nos llevaba al centro de Cancún a comer un cóctel de un cóctel de camarones en el árbol siempre hay un árbol que vende cóctel de camarones y este costaba 70 pesos por persona de ida y 70 de regreso somos cuatro personas entonces sumamos y pues no era mala opción y ahorita pues tenemos la ventaja de que nos podemos ir incluso si queremos a playa del carmen todavía no sabemos a dónde vamos a ir pero así es la situación Para poder salir y aprovechar desde ahorita, que son casi las 2, hasta las 8 o 9 de la noche. Y tenemos que estar en la sala de abordar a las 10. Y bueno, pues ya es un naveo que rentamos. Eh, y pues para aprovechar vamos a ir a Playa del Carmen.